Siempre que veníamos a El Salvador veíamos un montón de pollos, camperos. Sí, es, frito, pero es rico. Pero sabe rico. ¿Qué, ¿Qué tal? Bienvenidos Bienvenido a un nuevo video. video El día de hoy nos encontramos en algo muy, muy tradicional de aquí del de Salvador Y si viniste a el Salvador y no comiste eso, es como eh, que se si no de El Salvador Me informan aquí muchos amigos salvadoreños que de hecho mucha gente que viene de fuera, que viene de Estados Unidos De hecho se lleva hasta cajas de pollo exacto, Porque allá sí existe, llevar. sí existe, pero yeah. es muy diferente no dicen que no sabe igual Yo les quiero comentar que en México esto no existe Exacto Por eso también les quiero mostrar eso. Claro Mario, nosotros somos mexicanos, pero nosotros no conocemos mucho mucho el sabor de lo que les vamos a decir ahorita Que ya lo están viendo Que es el famosísimo Pollo Campero Fíjate que esta franquicia es de Guatemala Exacto, Pero Mario. la adoptó El, el Salvador. Salvador El Pollo Campero nació en 1971 Pero nació en Guatemala justo como acabas de decir No más que un año después lo adoptó El Salvador Y desde aquí empezaron en Guatemala y en El Salvador A hacerse muy, muy famoso, muy Salvador. popular Aquí en El Salvador, en el país Hay aproximadamente 70 sucursales del Exacto. pollo campero Exacto, no más en El Salvador Faltan las de Guatemala Sí, pero no entonces vamos... contamos Y vamos a pasar a ver qué tal Fíjate el... Mario, a ver. A una este, anécdota que tengo Es que siempre que veníamos a El Salvador veíamos un montón de pollos camperos sí, Hay demasiadas sucursales, 70 como les digo Muchísimas Queremos ver cómo es el tipo de pollo Queremos mostrarle igual Muchos de ustedes saben cuál es el pollo campero Porque son de aquí del Salvador claro. Claro, Mario, pero, pero los paisanos, nosotros, exacto. Los paisanos de México no sabemos, conocemos. Y queremos mostrarles cómo es. Exacto. Dentro, y queremos probar lo más video. tradicional también, Mario. Vamos a ver ahorita qué nos sé. recomiendan. No sé porque la sea. neta, yo tampoco sé qué sea. Vale, Ese vale, es el logo oficial. Que... Lo que les quería comentar, Mario, que también es fuera de todo eso. Pero hay un evento, un show de puro fuego artificial, donde se festeja cada diciembre, Mario. Se hay hace en Guatemala pasa. y aquí en El Salvador, ¿no? sí. Ahí está todo el menú y ahí está la caja donde ves todo el menú. Completo. Ya están hasta camarones empanizados. Oh, se mira bien wow. rico. Oh, existe mira, ya. Mira, en mira, México mira. no existe. Es la primera vez que lo vamos a probar. a ver, les va a gustar. Antes de pasar les quería mostrar que ese es el verdadero logo Mario del Pollo Campero. Ahí está un, oh, Mira, dice desde que abrimos nuestras puertas el en 1971. 1971. Y aquí está el menú. Lo <risa> no más que desconozco que podamos pedir aquí. ¿Cuál es no el? No sé porque está muy grande el menú. Mira, desde hamburguesas de pollo empanizado, bueno, pollo frito. ¿Sí? O sea, conozcan, es como lo conozcan, Bueno, yo lo que veo en las imágenes Se parece mucho al pollo Kentucky al que Es muy famoso, Mario eso sí lo tenemos es, diferente. En es diferente, dicen que México. No, Exacto. Dicen que el sabor es muy diferente Pero también lo que veo, Mario, que hay bastante menú de toditito Yo pienso, ahorita Vamos a pedir lo el más tradicional. tradicional Exacto, lo el más típico no, no tanto Pues cosas nuevas, como podemos ver aquí Vamos a comer pollito campero Y lo vamos a probar porque es nuestra primera vez Comiendo pollo campero y la primera vez que van a ver nuestra reacción, Mario. Y ahí hay un mensaje que dice, se va a comer con las manos. Se vale comer con las manos. O sea Ay, que se man. vale leí mal. No le dices mal. Algo que también les quería comentar que vi desde la primera vez que venimos aquí, Mario, Al Salvador. Que en cada pollo campero hay frases, pues.. Qué te motiva como el eslogan para comer, Mario. Dice, en esta casa todos somos familia. La vida es deliciosa. Disfrútala en, la, en, en cada, cada bocado. bocado. También hay área Aquí de niños. Bordes. Mira, hay área de niños. Allá vemos un tren arriba. Ahorita te vas a ir allá arriba. No, hombre, voy a quebrar. y Van a empezar a gritar los niños. Las frases te ayudan, o sea, como que te sientas en casa. Es algo bonito de aquí del pollo campeón. Sí. Ahorita vamos para que llegue la comida, Mario, para ver cómo viene servida, pues. Ajá, exacto. Y también que podemos pedir retomar. Porque exacto. aquí lo que he visto, Mario, es algo diferente. Pero los restaurantes, ya sea Pizza Hut, McDonald's, venden aguas de sabores. De horchata. De horchata, exacto. Lo que es muy inusual allá en México. Allá Ay, te si venden puro refresco o aguas. Ajá. No, agua natural, pues, o sea... En botella, limpia, pura. Ah, aquí, aquí me están la, el agua de horchata Ajá. para todos lados, en la tizería, en los claro. lados. Eso está chido. Sí, vamos a comprar, para vamos a pedirlo, compartir en y Vamos Y vamos a pedir una jarra ya sea de agua. Así que Mario, ahorita vamos a pedir y vamos a ver qué compramos. Les Exacto. mostramos ya que llegue la comida. Fíjate, Mario, eso es lo que les decía, que aquí sí sirven agua. Esta agua es de horchata. Sí, es la más tradicional que se da. Es la más tradicional. y Sabe demasiado. bien. Es que también en Pizza Hut venden agua de horchata y en México no venden agua sí, ¿Cómo le llaman a esos panes? Pan francés. Los salvadoreños para el desayuno siempre pasan los panaderos en la colonia. Yo digo, cuando ah. yo oigo los se asaparon en la colonia siempre se escuchaban los panaderos. A <risa> ver, pan se parece mucho al pan de Hot Dog Mario. Aunque les decimos eso es que es a muchos amigos a y nos dicen: No, nada que ver, no es eso. Venga, <risa> el de horchata, horchata de morro. Para los que les gusta el picante, aquí tiene una salsa picante. No sé si pique de veras o no, a ver, pruébalo. Picante según la salsa de Jalisco, la salsa Tabasco. ¿Pica o no pica? No, no pica. No. Y yo pensé que iba a ser como capsu, Mario. Es una muy parecida a una mexicana que se llama salsa Tabasco. Sí, se parece mucho a la salsa Tabasco porque hemos visto que aquí en El Salvador usan la salsa Jalisco, que nosotros somos de Jalisco, Mario, Puerto Vallarta ¿Qué? Jalisco. Si ellos no saben qué significa Jalisco Jalisco. Salvador. Pero nosotros lo que les decimos que es una imitación a la salsa Tabasco. Wow, ¡Wow! súper rápido. Qué rico. Todo ¿Te vas a comer? Sí, Mario, chulada de esto, las papas fritas, el pan francés, el agua de morro, Mario, y también agua de de limón. Ajá, de té de limón, Ajá, de, limón. Té de limón. Mario. Así que vamos a comer, hay que probarlo, Mario. Es como Kentucky Fried Chicken. Sí, sí exacto, es muy similar, nomás aquí falta el puré. En Kentucky Fried Chicken sirven puré de papa pero este es 100% guatemalteco y salvadoreño, porque lo adoptaron. Realmente creció en los dos países. ¿no? Paul, ¿qué pieza te gusta a ti? Eh, a mí me gustan todas las piezas del pollo. A la neta no soy exigente. A mí me encanta la pierna. A ver, agarra una, una piernita. piernita. Vamos a probar el pollo, a ver qué tal. Ya. Quiero ver tu reacción, Mario. Mm. Rico, ¿Qué, ¿qué te parece? A ver, yo también lo voy a probar. Es frito, pero sabe rico. Mm. Allá en, en México no lo venden. Bueno, sí, la receta de Kentucky Francisco, pero no. No, bueno, de otra. Los saborizantes que tienes son muy ricos, muy buenos. Por algo es el pollo campero. Por algo es pollo campero, por algo crece tanto. ¿no? Exacto. Sabe rico, ¿eh? Nada, mm. así. Ahí les va a llevar a todos los de Estados Unidos cuando vaya para allá. <risa> pero sinceramente no creo que llegue. Con no, el mismo no sabor. va a llegar con el mismo sabor, pero somos. Puede que sepa rico, pero no va a llegar exactamente igual. Estoy diciendo que deberían de abrir una franquicia ya en Estados aquí, Unidos porque hay muchos. Campeón, si hay... Pero no, no, no, no sabe igual. igual. No y se siente igual porque wow. no lo distribuyen los mismos pollos. Nos comentaba aquí Kevin que les distribuyen una empresa también de aquí local, el pollo indio. Entonces Mario, vamos a darle. A ver, ya, ya estoy comiendo porque está bien rico. <risa> ya, ya tiene hambre Mario, sí, la neta ya tiene hambre. hambre. Así que vamos a comer todo esto. Y ahí discúlpenos si les antojamos, pero es que ya tenemos hambre y... Está muy rico la verdad, para ser mi primera vez, es un sabor muy rico y diferente, no se parece, pongo como diez. ya les comentamos, no se parece mucho al pollo, o sea, ese sabor es único del Salvador, muy rico, muy bueno. Un 10. 10 de 10, la neta. Ya comimos, andamos con la panza renta. Ando con los ojos cerrados porque me pega el sol de frente. <risa> pero lo... no, la neta estuvo muy rico y azul el... lleno, ¿no? Fíjate que el servicio es muy rápido. Muy rápido y muy bueno y muy bonito. Ya. La verdad nos gustó mucho. Comí bastante. Sí, lo o sea, recomiendo. 100% si si recomendado. O a El Salvador. En Estados Unidos dicen que no sabe igual, pero. Se pero sí si existe, se lo recomendamos. La verdad, es un sabor muy diferente. No es este algo que no es imit imita. Exacto, no es imitación. Yo pienso que ya vamos a finalizar este video. Exacto. Esperemos les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Ay, A Instagram acá, ¿quieren También, a 10 mil, sí, y también vayan a seguirnos a Instagram Y también a TikTok Así que Esperemos les haya gustado este video Y por favor También comenten Y siempre dejen sus likes Nos vemos hasta el siguiente video Hasta la próxima qué rico estuvo